Otro vamos, tema. Vamos. Llegó la pintura. La pintura, señores O su galletica ahora. La perversa y el Cherry Scone en amor. Mm. Bueno, raro Vamos a ver. El cantante urbano Cherry Scone gritó a los cuatro vientos. Son mentiras. Su interés sentimental haciendo también al Dale, urbano a o sea, la perversa. No Dijo que el tiempo de sentar la cabeza con una sola mujer... <risa> pero verdad, que esto, esto es de verdad dijo que el tiempo, oye, oye bien, dijo que el tiempo, que ya es tiempo de sentar la cabeza con una sola mujer y afirmó que con la perversa Creíble. desea compartir a su vida. Por su lado, la perversa dijo que estaría tranquila junto a él en el momento que fue cuestionada sobre la salida y las actividades con el, el, con el ocio durante de la no, el ocio durante la noche. Qué relajo esto. Oye ahora. El Cherry piensa frisarse con la perversa. ¿Tú estás creyendo eso? Háblame de eso, neto. Dos corruptos. Dice que frisarse. Tienen que sacarme la lengua ahí cuando me van a besar. Para yo saber que eso va a caer. Ya. A los foques. Ya. ¿Qué vamos a hacer con los foques, Dios mío? Entiendo. ¿Qué vamos a hacer con los foques? Oye, ahora. ¿Usted cree, que el cherry, ¿Usted cree que el Cherry va a agarrar y que sí, vamos a frisarnos tú y yo, perversa? Es Cherry. Ya. Eh, pero el Cherry, ¿no? no. Che, yo no le hago caso a Cállate, eso, le hago. Cállate, amable. Búscame, abraza y que le tiró un fuetazo. A lo Eso está a los aquí, está está vamos aquí. A no increíble. Ahí, Ustedes, pero este tipo de Mira, yo no estoy viendo nada. De, yo no veo eso. Ya yo no pido el tiempo mío viendo eso. No no veo a nada de eso. Yo lo veo ni no pido el tiempo. No, no, yo no, no, lo, yo no lo, lo sigo porque, porque a, a, a veces sube contenido ¿Eh? importante. Mira, él le entrevistó a que ella fue live en estos días. Yo creo que fue ayer. Y es un contenido que va a ser bueno porque una persona que educa, ¿tú me entiendes? Pero este tipo de contenido yo no lo veo. Yo no lo Vamos a escuchar, vamos a escuchar, qué es lo que dicen esta gente. Mira, mira. Está contento, Cuando tú te, está te de gira, tú la vas a llamar, me llamada, lo voy a enseñar bailar. Mira, amor, ¿te gusta esto? para llevar. Seguido soy mono con eso. ¿Qué que tú Mira. Está contento, Cuando tú te, está te de gira, tú la vas a llamar, me llamada, lo voy a enseñar bailar. Mira, amor, ¿te gusta esto? Para llevarte. O sea, yo soy mono con eso. Cuando una gente decide mudarse con otra persona y hacer una vida, una cosa, por lo menos tiene que se saber llama. el nombre. ¿Cómo se llama ella? Más fácil. <risa> no, porque nosotros no estamos puestos por nombre. amor. Estamos puestos para amor. O sea, tú te mudas con una gente si se el nombre, no, no, No, no. El amor fue tan rápido que ni cuenta lo vivo con el nombre. <risa> <risa> Qué relajo, ¿eh? los influencers de este país <risa> ese hombre no haya que hacer con el cherry <risa> el no haya que hacer con eh. el cherry el no no que ¿Eh? <risa> increíble esa es una notición para eso es no eso es final se está acabando no, el mundo ca ya. A, ca a cada mono con su moriqueta porque imagínate uh -huh. hay gente que se vuelve locos con ese contenido y tú lo ves comentando. No, está, yo no, yo no, no lo sigo. Yo no sé cómo el dominicano no se aburrió aburrido de, de, de, de, ese, de ese tipo de contenido. No no, no, no, yo no yo, lo, yo lo sigo. Yo me aburrí. Ya yo no veo, yo no pido mi tiempo viendo eso. Tú me preguntas lo que ellos dijeron. Yo no veo eso. Pero yo no, no voy no, a pedir ya. mi tiempo en mentiras. En no. drama, para eso pongo ahí seis y veo novela No, yo no lo sigo. No, igual, veo ahí, una no. novela o veo Netflix o veo algo dramático para yo ver algo que yo sé que es mentira, pero. Yo no lo sigo. porque Esas esa muchachas también no tienen familia. Ellos la familia tiene que influir. <risa> Claro, porque esa muchacha anda lo chuleando a todo el mundo, eso es pecanzapito la gente, tiene que andar con un lío de pomada ahorita. Ay, mi madre. Y, hey, ¿Eh? ¿Tú es el mundo de un beso? De un beso. De un beso, Para se pasa no vira ya. No, <risa> no, No, a no, porque es loco Sí, cherry a mí me han dicho cherry es no, loco, No, La no, gente que han compartido no, con no, él. No, no, porque el cherry, porque el cherry, los estupefacientes le queman la neurona, ¿tú ves? El nació loco. No, no, no. El, nació, el cherry. El cherry, tú sabes que, que, que se da para allá de todos los lados. Imagínate tú. Buenas noches, Wifri. Buenas noches. <risa> sí, hola, a las seis de la cera está, ¿eh? Ah, sí. Ah, empezó a llover. Anótalo por ahí con un descuentico. Sí. <risa> Lo coge para el la otra semana. <risa> no, el hombre daño y brindis. Todo el mundo dio bien hasta que llegó la pintura y daño al brindis. Todo el mundo. No, está desacreditado. Eso no es que dique. Señores, lo que, que vamos a hablar de brasa ahorita, yo estoy loco con ese muchacho. Porque él en su cara le dijo la verdad a Santiago Matías. Tantos muchachos con talento. Porque aquí en Macorís, yo creo que es donde hay más talento demasiado talento mucho. y no le dan una oportunidad tú llame a esa gente para allá para, para tú y a una entrevista y tiene que de, vender un solar aquí, dos, sacarle dos veces los papeles sí. a, a ese solar y después ir para allá no, no, dos sí, mil, dólares, no. mil dólares, mil dólares, dos mil dólares de, de tanto talento que hay desperdiciándose, o sea, que hay unos talentos eh, eh, que, que no tienen que dejar la música y, y, y mira, por ejemplo, como dice el Braza, tú depositas mejor el, tu confianza en un guito. ¿Me entiendes? En, en, en esa loquera. Pero no. nada, ese tema está ahí. Vamos a hablar, eso estuvo, estuvo muy interesante. Chach, yo le caí como cinco veces, no de otra, para tenerlo ahí. <risa> para subir, si semana se lo voy a subir, ahí lo voy a lo voy etiquetar. Digo, él me a tiene bloqueado corp. en una. En una de las cuentas, sí, porque yo le mando fuego, güey. Eh. Yo le mando fuego. Yo bloqueaba antes, yo no, no, no. bloqueé a los foques. Ya. No, yo, él me tiene de una bloqueada, de la que le quitan Sí, pero que será cuando él, él, pero que ya él no usa eso, está bloqueando Oye, a, gente. a los foques se le agradece en cuerpo y alma lo que ha hecho por el movimiento, pero ya se ha deviado. ¿Me entiendes? Su mérito hay que dárselo, el tipo de corita de vaqueró a, grabamos a la pasada. A a sí, Nipal, porque eh. andaba con su cámara. Porque a lo foque venía a San, a San Francisco de Macorís, donde nuestro hermano Bazooka Music, Andy, a, a, a arreglar su computadora. Aquí, que todo el mundo lo sabe, eso. ¿Me entiendes? Pero el tipo se enfocó demasiado, encontró personas que lo ayudaran, porque. La ayuda que yo te puedo dar a ti, familia, no es yo ponerte eh, 100 dólares todos los sábados. Toma, familia, para que te lo beba. Él no ve familia. Que yo puse un negocio para que tú seas la cara. Ponte mi ahí. Entonces, eso es una ayuda. En el caso que a mí el que a... me está dando no me está ayudando. Él, usted tiene que empujar. Usted lo quiere ayudar a la, claro, claro. ah, la familia. Claro, A la familia, vamos a ayudarte. ¿Qué, qué tú necesitas? Tú entiendes, no, no ve dos cámaras, ve, esta es una cámara para esto y esta es otra, ve. Tú ves, págame la espacio. eso la ayuda. Hasta 100 pesos que tú le des, pero es para él ponerte en práctica, es que te, es que te ayude. Tú me entiendes. Porque eh, si te lo dan, no, es da la cámara, tú la ves ¿eh? porque no te contó nada. No, no contó nada. Tú entiendes, y, y, te da, y si te dan la llave de un negocio a ti, que no es tuyo, pero todo el mundo cree que es tuyo, porque tú eres la cara, te están ayudando. ¿Tú entiendes? Entonces a los foques, ahora si tú matas a uno y tú estás prófugo y quieren entrevistarte. <risa> pero no te entrevistas cuando papá tarima, presenta a todos los artistas. A todos los artistas en el Cibao es una realidad. ¿Tú entiendes? <risa> es la realidad, es Aquí, la realidad. De... Por eso no tiene que mencionar a Ridefi, Porque es un, un muchacho y no. le, le metió allá a la cabina y lo tuvo que entrevistar. Claro. Cridefi fue a grabar con el Cherry el Cherry lo dejó plantado. y dijo: Yo no me voy de aquí sin hacer nada. Y fíjale, se le metió fue allá tío. a la cabina. Entonces, mañana ojo Y, y, y, ahí mismo eh, eh, él fue a grabar con el Cherry. No se dio con el Cherry. Eh, hizo la entrevista con alofo que el otro día lo hizo con Luis Corporal y con Topopón Y la hizo con, con, con otro, con otro que son de lo duros de la prensa de allá. Entonces, en YouTube, mucho talento en, en todo sentido y, y no, está bien que usted no le puede dar ayuda a todo el mundo porque son demasiado talento sí, sí. pero es que usted le llene su expectativa claro José, no yo sé que va mucha gente y le tocan la puerta allá y, y quizás él se cohibe de, de, de, de ayudarlo pero él lo ayuda porque por ejemplo ese mismo ejemplo que hizo con Ridefico lo ayudó, sin quizás con claro, la 90 claro. claro. yo te voy a entrevistar lo entrevistó con pero mira, mucho, mucho talento no porque hay, hay, hay tigres que le gusta que le den le gusta encontrar la cosa fácil, no es así. Tiene que fajarse. Tiene que fajarse. Nosotros cogimos con el Kililín, vuelto loco, para Santiago. A Santiago. Y cuando salimos de la emisora, ahí está ese señor, de testigo, la gente tirándose fotos. Ya es una realidad. Es una realidad. Ya yo me sentí bien. Ahí podíamos nosotros picharse las cuatro gomas. Y nosotros estábamos Se, feliz. Hizo, se hizo el trabajo. Se hizo el trabajo porque nos conocieron. Es lo importante. Y nosotros sin desayunar, hablando dos horas. Y esto es un sacrificio. ¿Tú ¿No entiendes? Entonces, Dios le da barba que no tiene que un, un refrán. Porque aquí hay tigres hasta malagradecidos que son. Y usted ve que le, le frenan ayuda de pinga. que Si a mí me frenan una ayuda, pero, ¿eh? ¿Quién sabe, muchachos? Si no tuviera uno. Lejísimo. Porque uno está ahí pompeado. Y, y así. No, es así. El, yo sí me equivoque, esto y le hago así, ve yeah. a los nation, Javier, Claro. Como cocodrilo. <risa> Porque que deje de, de su vaina, apoya a todo el mundo. La familia apoya a la gente, lo, los cantantes de aquí, y no, y no lo siguen. Una sea? vez me dijo, uno tú es eh, gran cosa, tú por ahí la estás pegado. Y a mí no me sube un fly, cuando yo lo busqué y no me seguía. Y cómo tú piensas, hijo de Dios, que ellos te, te van a apoyar si cuando cuando tú ni yo, tú, yo voy a entrar al perfil tuyo, y voy a acogerme a pues, este muchacho. Tú tienes que a llamarme, mira. Tienes que josear, josear. Josear, Mira, yo quiero ir tal día el programa. Tú puedes entrevistarme. Que tengo, mira, tengo muchos tigres aquí en Kyujo, si ando entrevista, en, que me han tirado, eso viene. Claro. En cualquier momento yo te tiro, está todo, Mani, vamos a hacerlo. Claro, vamos y, a hacerlo. No, no, no, De y, y, lo, y lo chequea a ver si sigue a Telenor, si sigue. Y sigue, y sigue ajá, sigue ti, porque si primero no lo, se... lo chequea, claro. no lo chequea. Ay, ¿Quién es este que me está tirando? Maní, una entrevista. Sube